Hola. Sí. Sí. Sí. Ah, es mejor. ¿Te ¿La presentación? El aparatito para presentar está ahí. Ok. La presentación... Okay, no, que no... Ahí está. La presentación del ASO AC, que venía ahora 12.55. Bueno. Ya viene. ¿No la sabes de memoria, Jorge? No, pero... <risa> no me la sé de memoria, pero... Mejor que la vean en pantalla. Vas a tener que dar unos pesos allá porque... Bueno. Contate algo mientras. Bueno, un, un aplauso y nos vamos. No. no, es que están compilando la presentación. <risa> Sí son imágenes en alta definición y esa, esa música que nos han puesto y todo o sea, esto en los espectáculos es lo que se llama ah, ok ahí está Bien. Bien, muchas gracias. Eh, bueno, acá estamos, bueno, mi, mi compañero San Ricardo Patara y yo, San Jorge Villa, que vamos a hacer muy rápidamente eh, esta actualización sobre el trabajo de, de ASOAC. Así que vamos muy rápido. Eh, lo primero, bueno, pues básicamente eh, ASOAC, pues eh, hacemos las funciones... O sea, somos el NRO Number Council, que es un cuerpo consultor en temas de políticas de recursos numéricos. O sea, actualmente somos 15, 15 personas en ese grupo, 3 personas por cada registro regional y eh, básicamente por periodos de 2 3 años. Y que bueno, es un cuerpo consultor, del directorio de ICANN en temas relacionados con políticas de números, acompañas o a todo el proceso de desarrollo de políticas y eh, también tiene funciones, en este caso, a nivel de postulación, o sea, de selección de dos miembros para el directorio de ICAN y un miembro para el noncom de ICAN también. Y que, bueno, trabajamos básicamente eh, utilizando teleconferencias y todo el año y eh, hacemos alguna reunión presencial eh, anualmente. En este caso, bueno, estos son los miembros actuales del Consejo. En el caso de nuestra región, o sea, estamos los que, los que trabajamos en este momento dentro de ese Consejo. O sea, bueno, está Esteban Lescano, que no sé si anda por ahí. Bueno, anduvo no por ahí ahorita. Está Esteban Lescano, está Ricardo Patara y estoy yo. En este caso, el Chair de, del Consejo durante este año es el Becklemont de Ripe que no sé si está por aquí en la sala, pero que además, eh, bueno, eh, hemos tenido la suerte de que ha venido a nuestra reunión acá en LACNI, que o se anda por acá, eh, para poder trabajar un poco más en algunos temas que hemos estado, que tenemos pendientes. Así que bueno, eh, un gusto tener a ver por acá. Y bueno, en este, en este año los vicepresidentes son eh, Ricardo y Nicole Chan de Apenic, son los vicepresidentes. En este caso eh, tenemos un grupo que también se dedica al tema de, de desarrollo de políticas globales, o sea, a dar seguimiento a todo el proceso, que en este caso es el, el equipo de facilitación de propuestas de, propuesta de, de políticas, donde eh, por la región de LACNIC eh, me, me ha tocado trabajar este año ahí. Y bueno, eh, lo otro que quería comentarles es que el trabajo nuestro, cada vez lo hemos ido de tratando de llevar más a un sentido de transparencia donde, bueno, la reunión anual que hacemos eh, esta que hacemos face to face esa reunión anual es abierta a observadores eh, lo mismo las teleconferencias mensuales que hacemos además tienen el, está, aunque generalmente es el primer miércoles del mes eh, está publica, el público el, el cronograma así que cualquier persona interesada puede asistir como observador y bueno, el, la lista de correos que utilizamos para el trabajo diario también es abierta, observadora, así que eh, espero que en algún momento lo puedan consultar. Eh, le paso el batón a mi amigo Ricardo para que nos cuente un poquito más de lo que está pasando en este momento con, con el trabajo nuestro. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Este está bueno, ese funciona así perfecto, buenas tardes, gracias Jorge eh, antes de llegar a un punto bastante interesante quisiera destacar que tenemos algunas personas que están indicadas por el ASO en posiciones dentro de ICANN ahí los dos primeros son directores de ICANN que fueron indicados por, por, por ASO, siguiendo un proceso que tenemos de selección de personas para el, para el directorio son dos puestos que podemos indicar el ASO puede indicar dentro de ICANN el puesto 9 eh, tenemos a Alan Bard de, de la región de África que termina su mandato el próximo año, en 2024 y reciente, el año pasado se indicó a Christian Kaufman para el puesto 10 tenemos también una otra posición que normalmente indicamos personas que es el NOMCOM, que es un organismo dentro de ICANN que selecciona personas para otras posiciones también y también el BORD dentro de ICANN acerca del NOMCOM eh, el mandato de, bueno, me olvidé mencionarle el nombre, Raja es la persona que está indicada, que, pero su mandato termina ahora en 2002, 2022, terminó la verdad, ahora en 2022 ya iniciamos un proceso para indicarla a la próxima persona, ya terminamos el, el periodo de llamado a nominaciones, estamos ahora en el proceso de evaluación de las personas que se postularon, ese proceso va hasta el día 17 de mayo. Enseguida se inicia un proceso de votación interna dentro la ASO y después el representante que haya sido seleccionado se indica, se anuncia el 26 de mayo aproximadamente y ahí está la URL donde uno puede verificar las informaciones e incluso eh, los, los candidatos y también una vez se haya concluido el proceso de selección. Y esa es la parte que, que, que mencionaba antes, que destaca algunos trabajos que el, el grupo ha hecho en estos años. La verdad que bastante trabajo el año pasado y seguimos haciendo. Es una revisión de los procedimientos que tenemos. Tenemos varios procedimientos. Por ejemplo, uno que es cómo indicamos las personas al board de ICANN, cómo seguimos los procesos de desarrollo de políticas globales. Y se identificó ahí, especialmente por, por, por, por el tema de las eh, selecciones a directores de ICANN en, en, en, ocasiones anteriores que se, a, había necesidad de algunos ajustes pero también en especial una situación particular que estamos vi, viviendo en ese momento que nos llamó la atención para algunos mecanismos que utilizamos para seleccionar o buscar consenso dentro de, del grupo y por eso estamos trabajando de forma bastante intensa en las, las revisiones, de, en, el, en los procedimientos para proponer incluso actualizaciones y la expectativa es que en, en junio de ese año ya haya algo ahí más o menos listo para aprobación por el NRO Executive Council, que es parte, es parte del, del, del acuerdo con AICA en ese entorno de las numeraciones de Internet. Y mencionar también, como me, eh, indiqué anteriormente, el, un, la persona que está en ese momento en el puesto 9 termina su mandato en, do, en 2024, Así que ese año ya iniciamos el proceso de selección, en el primer momento abriendo eh, la oportunidad de nominaciones, eso ocurre más o menos en septiembre, y después el año siguiente sigue sí, con las entrevistas y con la, el proceso de selección, así que estén atentos si están interesados en, en la, la posición eh, dentro de Ican, estén atentos ahí a las listas que tenemos, al sitio web, y, no, y se acerquen a nosotros si tienen algunas consultas, porque el, eh, en septiembre más o menos se inicia ahí el proceso de selección. Y creo que es eso. ¿Alguna consulta? ¿Comentario? Gracias. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas, comentarios, aplausos, por favor. Bueno, ahí está ah, sí. Hervé LeMont, es nuestro sí. jefe. Así que háganos quedar bien con el jefe. Si so, uh, Spanish... sí, entendí bien, el español no es mi lengua, así que yo soy el actual eh, presidente de este cargo. Gracias a los dos por estas presentaciones. Esteban tenía otras prioridades y no pudo venir para presentarles hoy. Y quisiera agradecerles... Eh, a los representantes del ACNIC porque siempre están aquí y en la, tienen siempre un gran espíritu en las reuniones y trabajan intensamente en el grupo de ASO. Usted mencionó dos situaciones, las elecciones serán para los cargos de director es un mensaje que comparto con la comunidad no duden en presentarse para este cargo por ejemplo para el nomcom y el proceso nosotros tenemos pocos candidatos tenemos menos candidatos de los esperados y la aso es importante como cargo en ICANN, este cargo que ofrecemos en ICANN. Así que mi primer mensaje es eh, eh, eh, eh, importante, con Ricardo, que hayas completado el trabajo que hacen. Resulta muy importante, ya que somos solo 13 este año. Hay un único representante de AFRINIC debido a los problemas de gobernanza. Y queremos estar seguros de que podamos continuar cumpliendo nuestras diferentes obligaciones, etcétera. Y tal vez tengo otras cosas para hacer, pero fue muy completo lo que presentaste. Recuerdo, tenemos una reunión presencial y tuvimos esa reunión de ICANN en Cancún hace dos meses y debido al duro trabajo el trabajo intenso que tenemos que hacer por todos los procedimientos y otros temas Las, porque tenemos la elección del consejo directivo en Kioto tenemos la reunión de APNIC en el mes de septiembre donde avanzaremos sobre ese tema, muchas gracias Hola. micrófono Muchas gracias. Bueno, uh, vamos a ir al almuerzo, creo que Sandra los va a invitar muy amablemente, yo no los invito amablemente, vuelvan a las 2 de la tarde, si no se van a presentar, ah, yo sigo, los, los echo a todos, vuelvan a las 2 de la tarde, eh, los perros se van a soltar a las 13.55 en el almuerzo para que los saquen a ustedes, vuelvan a las 2 de la tarde que tenemos dos presentaciones increíbles.